Amen. Mm -hmm. dos años con dos años Y vuelve, y otra vez son tus labios, que me voy a ganar. Me duele, te alma, hace tanto que me falta, y me dice que me amas. que y en tus manos. Lo que tengo te he dado, pero y vuelves y amor. Y me y Como no es tu propia sombra